El mundo natural en el que vivimos podemos palparlo con nuestros sentidos físicos y no así al mundo invisible. Aún siendo de esta forma, estos dos mundos no están separados, sino absolutamente entrelazados. El mundo espiritual afecta a todos, ya sea que creamos o no, todos estamos bajo su influencia. Así provenga del reino de la luz O del reino de la oscuridad La Biblia dice que Dios Creó todo lo visible A través de lo invisible De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Hebreos 11.3 Solo nuestro espíritu tiene La esencia capaz De tocar el mundo sobrenatural Nuestro espíritu al ser despertado con palabras espirituales de fe o de revelación, puede tener una experiencia con Dios. La fe es una realidad que se produce en nuestro interior y conforme la tenemos, la hablamos. El apóstol Pablo lo dijo así, «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos» por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Primero se me revela interiormente, luego se hace una realidad a nuestro hombre espiritual y esto nos capacita para vencer los obstáculos en el plano físico. ¿Cómo es la fe? Para entender podemos comparar a la fe con los sentidos sensoriales del cuerpo tacto, oído, vista, olfato y gusto. Si estamos frente a una flor de jazmín, nuestro sentido del olfato podrá captar de inmediato el delicioso aroma, no así el resto de los sentidos. La vista podrá ver su forma, pero nunca podrá describir el aroma. La mano podrá tocarla, pero tampoco podrá disfrutar de su fragancia. Lo mismo pasará con el oído, el tacto y el gusto. El aroma del jazmín solo será real para el olfato. La fe es muy similar. De repente nuestro espíritu recibe la revelación de que somos salvos o de que somos sanos, bendecidos, prósperos o que tenemos Victoria sobre algún tema no obstante nuestros sentidos físicos nos dirán todo lo contrario los síntomas siguen la dura realidad aún está presente pero la realidad de la fe ve otra cosa siente percibe y experimenta otra cosa que es la realidad del reino de Dios en definitiva la verdad que son las promesas de Dios para nosotros. Esta fe viene a ser una semilla que comienza a hacer su trabajo, se germina, se gesta, crece, se fortalece y se manifiesta en la respuesta. La cualidad superior del mundo espiritual es que tiene el poder de modificar nuestro mundo físico. Cuando Pablo y Silas quedaron encarcelados,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 esto nos muestra el poder espiritual sobre el mundo físico.